Hola amigos y amigas, eh, hoy iniciamos un nuevo proyecto eh, junto a mi esposa Vamos a realizar varios viajes en los que les vamos a detallar cosa por cosa De dónde hospedarse, qué comer, qué hacer en los lugares Vamos a iniciar este proyecto, vamos a ir en nuestro, en nuestro carrito la mayoría de veces eh, Un Nissan Sentra y otras veces pues vamos a tratar de ir en ciertos tours para que ustedes conozcan los precios, ustedes puedan conocer varias cosas, entonces pues espero que estén al, pe al pendiente, eh, nos llamamos, nos fuimos y pues como lo dice el nombre, nos fuimos. Amigos, y antes de que continúe el video, no olviden en suscribirse aquí en la parte de abajo. También darle like y activar la campanita de notificaciones para que sepan cuándo vamos a subir un video. Y no olviden dejar su comentario para que nos digan cuál creen que va a ser nuestro próximo destino. Los esperamos y no olviden dejar acá su comentario. Vamos a esperar a que ustedes dejen su comentario acá y dejen su suscripción. Continuamos con el video. Bueno, ya llegamos a nuestro glamping. Estamos acá cerca de la laguna de Fuquene. Eh, está cerca a Ubaté y a Chiquingirá, hacia la vía de Chiquingirá. Este glamping cuenta con cuatro eh, glamping más. Vamos a ir a, a verlos. Eh, como ven, es pura naturaleza. Naturaleza, está muy muy muy chévere Y ya vamos a ir a ver Miren aquí Vamos caminando hacia El Glamping Si ustedes desean Pues venir, conocer Se llama Sky Glamping Colombia Ese es el Glamping Ahí como lo pueden ver ahí va mi esposa hacia la entrada del glamping este tiene su amaquita, unas sillitas y allá allá allá al fondo se puede ver la laguna la laguna de Fuquene entonces pues vamos a ingresar acá allá queda el baño también, super chévere. en la parte de allá arriba encontramos un baño convencional así Hecho para una, una noche Se tiene unos sensores de, de luz Y aquí está el baño Bastante natural, muy, muy chévere la verdad Aquí está la ducha Una ducha eléctrica Y acá vamos a encontrar El lado manos Todo muy bien aseado muy limpio en cuanto a todo lo que está acá la verdad tiene se respira aire limpio un aire muy fresco eh, y aparte pues es tiene una vista impresionante allá de la laguna vamos a ingresar al aquí al clumping que está tiene sus decoraciones. Hay un jueguito de Jenga. Está aquí en esta parte. Unos vasitos, unas copitas, cafecito, ventilador. Aquí hay un minibar. Aquí hay una, una comida y bebidas en su minibar. Y pues esta es la cama. De el glamping, y allá hay como un perchero. Y pues de noche vamos a poder ver las estrellas aquí en este lugar. Entonces, pues ya les iremos mostrando cómo nos va acá, y ya les contamos cuánto cuesta estar aquí y qué otras actividades se pueden hacer cerca a este Glamping y a la Laguna de Fukui. Super plan en pareja recomendado. En el Glamping podrás hacer avistamiento de las estrellas. Todo esto depende del clima que esté teniendo la noche. Nosotros lastimosamente no pudimos disfrutar de esta vista de las estrellas ya que el clima estaba bastante nublado. Bueno, como ya les habíamos mencionado, este glamping queda cerca a la laguna de Fúquene en la estadía nos van a incluir un desayuno junto con el precio que es de domingo a jueves 299 mil pesos viernes sábado y festivos 380 mil pesos todo lo que incluye ahí van a tenerlo, aparte de eso van a tener un minibar que van a tener acceso con pues, sus costos adicionales. Como vemos el desayuno viene con sus huevos como ustedes los deseen, fruta, una bebida fría, una bebida caliente que podrán pedir a la hora que ustedes deseen que se las lleven. Aparte de eso tienen un servicio adicional para cenas que van en precios desde pesos como perros calientes, hamburguesas y muchas otras cosas más. Para llegar a Sky Glamping Colombia vamos a tener que pasar por dos peajes. Uno de ellos es el peaje de los Andes que cuesta $9100 pesos y el otro es el peaje de Casablanca que cuesta $8600 pesos. La distancia entre el portal de la 170 hasta Skyglamp en Colombia cerca a la Laguna de Fúquen es de 113 kilómetros y duraremos aproximadamente unas dos horas en este trayecto. No duden en suscribirse, aquí en la parte de abajo van a encontrar el botón de suscribirse, activar la campana y darle like. Y no olviden dejar su comentario y cuál creen que va a ser nuestro próximo viaje. Los esperamos y esperamos que se queden acá. Que los bendiga. Chao.